Hola, bienvenidos a este canal, aquí podréis encontrar información para aprender más sobre temas de seguridad informática, como el phishing, estafas y extorsión, la configuración de vuestra cuenta de Google, el borrado seguro y fake news. Si tenéis alguna duda sobre cualquiera de los temas o queréis poneros en contacto con nosotros tenemos los comentarios activados para ello. Desde el equipo de trabajo esperamos que disfrutéis de este canal.